¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo soy Citra y como dice el título, he vuelto, he vuelto otra vez, voy a volver a subir videos. Uh, y bueno, lo que les traigo hoy básicamente es un recopilatorio de los momentos más divertidos, de los mejores momentos, de todos los videos de Genshin que he subido hasta la fecha. Me he visto los videos y he recopilado los clips, los momentos de los videos que más me han entretenido a mí y espero que los entretenga a ustedes. Si lo pueden apoyar con un me gusta, yo pues, contento, contento. En serio, esta semana van a tener varios videos. Si están viendo estos porque ya tengo varios videos guardados. Así que nada, este, yo soy Citra y los dejo con el video. Y, y nada, un saludo. ¡Sí! Bueno, ahora es cuando lo voy a parar grabación. Tengo mil y les tengo que dar entre 2.000 a 15.000. Ok, momento. Precio de la historia activado. Te doy 8.500. Puta madre, señora. Señora, lo fre... Uy, yo creo que. Yo creo, mira, yo creo que con 6 000, Yo creo con 6, es un buen precio. Uy, what? Pa. El terreno cayó, debería caer en mierda. Pa. Así que. ¿Dónde do hay slimes? Bueno, vamos a tener que ir a buscar slimes y pues, de mientras lo voy a ir contando... Fuck, fuck. Pero weón... Uy. Uy. Uy. Me piro, adiós. Say, Bye, have a great time. Espérate que como se en el agua, este, me lo ¿no? ¿Puedo mandar a su casa? Así mira, ¡PA! ¡Para, <risa> pa, pum! ¿Vos qué haces? ¿Qué haces? ¿Hola? ¿Qué haces vos también? ¿Qué haces, amigo? A la verga Yo como los mato así, weón, pero ya se quedaron ahí ¿Y el otro, wey? Que... Supongo al... se murió ¡Chao! ¿Pero qué haces? <risa> Le voy a meter un headshot a ese pato Le voy a meter un headshot a ese pato Le voy a meter uno de 500 a ese pato Le voy a quitar el escudo pa. La verga pa. La verga pa, verga, pa, a ver weón. pa a tu, a tu ca, ah no, no, no, no I like it KG <tose> Chao, concha tu madre The fuck you say to me, you little shit Concha tu madre Pa <tose> ¿Cómo estás? Te preguntan cómo estás y tú que decir que estás ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! también! ¡Este también quiere hacer un plato! ¡Yo creo que..... ¡Ocho ¡Yo creo que.... 6000, creo que el humor. Mira, el humor va a ser así. Va a ser así la wea, lo no prometo. The fuck! Oh, yo creo que en 8000 el pibe así me, me la acepta. You're the last one. Complete the mission. Hey! What? Oh, hey. What with it. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, Oh! fuck, yeah, <laughs> pow. fuck, feet, fuck, fuck, Boom! Big shot. Ultra help. Check it. Check it.